Es un gusto para mí poder presentar a los integrantes de las instituciones organizadoras del Taller de Emprendimiento para Científicos e Ingenieros. Este taller intensivo de una semana se ha diseñado para físicos e ingenieros de los países de la región mesoamericana que están interesados en el aprendizaje de habilidades empresariales para comercializar sus invenciones científicas. Voy a permitirme presentar al Dr. Surya ragú, que ha sido un codirector y conferencista en seminarios sobre el espíritu empresarial para científicos e ingenieros en Argentina, Etiopía, India, Indonesia, Italia, Jordania, Líbano, Filipinas y Sudáfrica. También es miembro de la misión a Marruecos y Pakistán sobre transferencia de tecnología, investigación y comercialización y su reciente desarrollado módulo curso de emprendimiento, se ha aplicado en varias universidades en los países en vías de desarrollo para capacitar a estudiantes universitarios en los fundamentos de la iniciativa empresarial. También quiero presentar a Dipali Bhatt, que es del Instituto de Física. Actualmente es responsable de una amplia gama de actividades internacionales del Instituto de Física con especial experiencia en la mejora de las oportunidades educativas en nueve países del África Subsahariana, como Ghana, Gambia, Etiopía, Malawi y Ruanda, y ha proporcionado formación empresarial para la práctica de científicos e ingenieros en países en desarrollo como Jordania, India, Argentina, Indonesia, Sudáfrica, Etiopía, Líbano, Filipinas y Brasil. Ella ha organizado con éxito 14 cursos de formación y ha entregado y ha entrenado a científicos ingenieros alrededor del mundo. También voy a presentar a Joseph Niemela, que el doctor Niemela es un investigador científico del ICTP, que es el Instituto Internacional de Física Teórica, el cual se incorporó en el 2003 y actualmente es jefe del grupo de física aplicada. Además de la realización de investigaciones en las áreas de la turbulencia del fluido y de la física de baja temperatura, coordina una serie de programas de investigación y capacitación en los, con los socios externos, incluyendo la ciencia y la tecnología de la Red Iniciativa de Europa Central, el Instituto Italiano de Física Nuclear y la Sociedad Internacional para la Óptica y la Fotónica. Él es un miembro del cuerpo docente de la Universidad de Trieste, Escuela de Doctorado en Medio Ambiente y Mecánica de Fluidos Industriales y además de enseñar, es miembro de su comité de examen de ingreso. También quiero presentar al doctor Fernando Brambila, que es nacido en la Ciudad de México, <coughs> obtuvo su Bachelor en Science en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió su Ph.D. del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con su tesis sobre la teoría de la dispersión para las perturbaciones de corto alcance, bajo consejo de Gunther Ullmann. Hizo una estancia postdoctoral en el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia. Ha sido premiado con distinciones como el miembro nacional de la Universidad Académica de la Juventud y la medalla Gavino Barreda por la UNAM. El Dr. Brambila es miembro de la Sociedad Mexicana de Matemáticas desde 1979 y es miembro electo de la Academia de Ciencias de Nueva York. Él también es un expresidente de la Sociedad Matemática Mexicana. También se encuentra con nosotros una participante del workshop, que es la ingeniero Karina Torres, es ingeniero química del CELEC de la Universidad de Costa Rica, quien está participando en este workshop. Quiero dar la palabra entonces al doctor Ragu. Thank you. We are uh, delighted to be here. We are thankful for UNAC for providing this opportunity to host the uh, workshop here. Uh, we have the brightest um, and brilliant uh, young scientists and engineers from about five countries. Apart from Mexico, we have people from Nicaragua, Guatemala, Costa Rica and uh, the other neighboring countries, a couple of other neighboring countries. So, uh, we are really impressed by the uh, enthusiasm of all the participants and uh, at this effort and uh, at this enthusiasm they, they show in this workshop, We think that most of them will become very successful entrepreneurs in the coming years. So I'd like to pass it on to the next person. Thank you. Thank you, Raghu. Uh, I would like to say, uh, first of all, thank you to MCTP for hosting this workshop. And on behalf of the IOP, I would like to say that this is the 15th workshop in the series. Since 2005, We've been running these workshops. And uh, we have got uh, we, have, we have trained uh, scientists and engineers from over 30 developing countries. And this is the second in the region, especially in the Latin American region that we are tr uh, providing this training. and we are very, very also thankful to the local speakers who have also contributed uh, to these workshops and have demonstrated that there are there is an intellectual property that exists. but the only thing that, Uh, I think the participants need here is the spark, and that we are showing them and got, showing them a direction, uh, so that they can go out and search for the information, creating awareness, giving them a direction. So if they decide to commercialize their research, they know what are the things to look out for and there to look out for. So I would just like to say thank you very much to all the uh, all the organizers, and also the participants all the best. And we would be also, this relationship doesn't end here, it's a beginning, because we will be continuing to liaise with all the participants and organizers even after the meeting has finished. So thank you very much. And I pass it on to Joan and Malik. Thanks, Dipali. I'm also very grateful for uh, for the uh, hosting by the MCTP and the uh, University of uh, Chiapas uh, UNAC. Um, So I'm representing the, the International Center for Theoretical Physics in Trieste, Italy. It uh, was founded by Abdus Salam some 50 years ago. Next year, we actually celebrate that 50th anniversary. And in those 50 years, we've done uh, our primary mission has been to foster research, uh, advanced training, and development throughout the world with a special emphasis on developing countries. Um, I should mention that um, our director is Fernando Covedo. He's actually from Guatemala which is very close to where we are right now. And in fact, MCTP uh, was born and, and with the idea that it also has a very close relationship as a chapter of ICTP. So helping us with our mission, uh, actually it's a joint mission, and a joint collaboration to uh, foster uh, this kind of advanced training and development uh, throughout this particular region. Um, I, I think in terms of uh, entrepreneurship, This, this forms a very vital part of uh, the training of scientists in Central, just Central America and Latin America in, in general. It, uh, it is something that uh, we've noticed there that does not appear often in the curricula of graduate programs. So this, this workshop is actually providing uh, an extra educational benefit for these uh, very bright students, as, uh, as Professor Ragu has said. Uh, I also echo the fact that these are very motivated uh, participants. They're not all students. Uh, very motivated participants, are enthusiastic, and uh, they've really taken to this, and, and we, we really appreciate that kind of effort. Um, so this is, uh, again, it's, it's a part of a broader scheme of, of development. I think we have to recognize that, uh, that uh, entrepreneurship and commercialization form a, a very vital part of the entire uh, uh, process of going from science to uh, technology to industry. Uh, and that's uh, for development of the region, um, this is very important and in fact, so ICDP is very happy to, to also help play a role and we've collaborated with IOP on this project uh, for a number of years as uh, DePauly has said. So this is a great, uh, uh, great event for us and we, we uh, plan to continue this in the future because I think it's really producing uh, great results and I'll pass it on. Eh, bueno, primero que todo, agradecer a todo el staff de MCTP debido a que esta ha sido una gran oportunidad para todos nosotros, los que tal vez, en la mayoría de los participantes es la primera oportunidad que tenemos de, de, de acercarnos a lo que es ser un entrepreneur. Eh, se sabe que en Latinoamérica hay muchísimas ideas, muchísimas cosas que se pueden desarrollar, pero no ha habido como tal vez esa apertura en general sobre fomentar la, la capacidad que nosotros tenemos para ya poner en aplicar esas ideas entonces este, este evento nos ha permitido abrirnos la mente a todos los que hemos estado aquí porque ha sido una gran experiencia y darnos la posibilidad de dejar de soñar y poner en, en práctica todas esas ideas que realmente tenemos todos como bueno eh, científicos, investigadores, que apenas nos estamos iniciando como en el tema, y llevar este conocimiento sobre todo a nuestros respectivos países. De parte de Costa Rica, eh, este tema se ha ido manejando desde hace años, pero sí el hecho de venir acá y establecer redes con otra gente es sumamente importante, porque bien lo decía una de las expositoras antes, lo importante es ver con quién relacionarse, con quién juntarse. ¿A quién pedirle ayuda con respecto a muchas actividades que se tienen que hacer para poder desarrollar las ideas? Entonces esto ha sido una gran oportunidad para todos, yo creo que todos hemos aprovechado muchísimo y esperamos que sigan haciendo este tipo de actividades porque realmente nos abren las puertas a muchas posibilidades. Gracias. Pues hola a, a todos, eh, quisiera empezar con eh, comentar el por qué estamos haciendo estas actividades. Eh, en los últimos eh, 40, 50 años, en, en toda la región, México, Centroamérica, este, Latinoamérica, eh, nos habían pedido a los, a los científicos que tratáramos de llevar nuestra ciencia a las revistas internacionales para que se supiera que hacíamos este, mucha investigación en esta zona, pero en ningún momento nos habían pedido que nos relacionáramos con, con la empresa y con los eh, negocios en nuestra región. Entonces, bueno, lo, lo que ha pasado en los últimos este, años es que tenemos mucho talento en el lado de, de la investigación y mucho talento en el lado de los negocios. Hay, hay gente muy rica en la, en la región, tenemos uno de los hombres más ricos del, del mundo que han hecho este, un, un muy buen papel en el mundo de los negocios e internacionalmente, ¿no? pero también tenemos científicos eh, lo, lo extraño es que en los países desarrollados normalmente cuando alguien logra una parte importante en el negocio va acompañado con los científicos que empujaron estas eh, grandes fortunas, no, o sea, nu nunca es este, algo ajeno. Entonces hoy en día que estamos globalizados en, en la región, eh, que la mayor parte de los negocios empiezan a mover a la, a la parte digital, eh, surge esta necesidad en la región de, de volver a reunirnos, a reunirnos ya en el trabajo. O sea, muchas veces, pues sí se, se conocen los científicos y los hombres del negocio, pero nunca interactúan. Entonces, estos eh, seminarios que se están organizando, en particular este workshop, lo que hicimos fue traer a las mejores personas del mundo que tienen experiencia en cómo enseñar a hacer este, esta relación y eh, cómo los científicos pueden llevar sus inventos a a mercado, y cómo los hombres de negocios pueden relacionarse con nuestro apoyo. Esto es fundamental porque si no, eh, nuestras empresas de la región van a empezar a salir de mercado. O sea, una vez que tenemos que competir contra el mercado internacional y ellos traen universidades, institutos, de investigaciones completos ¿no? atrás de ellos, y nuestros hombres de negocios tienen que competir sin tener ningún apoyo este, intelectual, científico y demás. Entonces este, este workshop pues, es una eh, primera actividad en la que queda muy claro y la experiencia ha sido eh, estupenda en otras regiones ¿no? del, del mundo. Entonces lo, lo estamos trayendo aquí, eh, la experiencia hoy en día y gracias a, a la universidad eh, que nos recibió al, al Instituto de eh, Física Teórica de Mesoamérica, ¿no? déjenme ponerlo así… Eh, pues está haciendo todo, todo este esfuerzo de traer a los mejores científicos del mundo, los mejores eh, científicos de la región, preparar a las mejores eh, personas que tenemos aquí, y, y faltaba esta parte, ¿no? O sea, irnos a la, a la parte económica, a la parte social, y que se vea que realmente nuestros investigadores pueden colaborar con, con toda la región, ¿sí? Entonces va a haber un desarrollo económico y social a través de la, de la ciencia, ¿no? Ese es el, el propósito de esta, de esta reunión. Y la experiencia es, es, es fenomenal. De los participantes tenemos de, de siete países, pero los que han venido a enseñarnos vienen de, de países eh, tan lejanos como la India, Italia, este, Londres, Inglaterra, perdón, el Reino Unido, este, Estados Unidos, eh, se, se, seleccionaron lo mejor que hay en el mundo. no este Hay una participante de Japón que nos está enseñando la parte de propiedad intelectual. En fin, ha sido, ha sido un grupo este, de lo mejor que hay. ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eh, muchas gracias y espero eh, este ejemplo empiece a cundir ¿no? en, en toda la región en, y la universidad sea la, la que empuje este resultado. ¿sí? Pues muchas gracias y, y gracias a todos. Thank you very much. Okay. pues El Centro Mesoamericano de Física Teórica y la Universidad Autónoma de Chiapas nos sentimos muy orgullosos de tener tan distinguidos visitantes y participantes y queremos darles las gracias por su participación, su entusiasmo y por estar con nosotros y compartirnos tantos temas tan importantes para nuestra región. Muchísimas gracias a todos, gracias a nombre del Centro Mesoamericano de Física Teórica y de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias.